Si usted viaja o se mantiene en el occidente de Guatemala, estamos cerca de usted en el 90.9. Sí, escúchenos y hágase acompañar de la mejor programación. Radio Ranchera en el 90.9 en Huehuetenango.